y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Rincón de Rosy. Hoy quiero traerle esta hermosa propuesta de este hermoso tacel de buscar de la renta en mosa silla. Miren qué belleza, muy fácil de hacer. Para elaborar este arete tienen que tener mucha paciencia, tener amor a lo que hacen y espero que todo les guste. Bueno, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras, a las chicas de la comunidad, un fuerte abrazo. Gracias a todas las chicas que se hacen miembro del canal, gracias por su apoyo y por regalarnos un like. Recuerden que cuando se suscriben a nuestro canal, comparten nuestros videos y si nos regalan un like, nuestro canal sigue creciendo. Bueno chicas, bienvenidas, ya saben... Eh, nos pueden seguir en todas las redes como el Rincón de Rosy Rd, compartan nuestro videos, suscríbanse y activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos videos nuevos, bueno en esta ocasión como ya le mencioné vamos a trabajar con este hermoso tacelo. recuerden este botón está en nuestro en nuestro canal de youtube aquí les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan hacer porque hoy vamos a trabajar con este botón ovalado y miren qué hermoso queda bueno, los materiales que vamos a necesitar para trabajar con con ese hermoso tassel vamos a trabajar con mocecilla de la número 11 para hacer este tacel de 38 de 38 mozasillas de largo, utilizaremos un, un tubo de mozasilla que equivale a 24 gramos de mozasilla de la número 11. Bien, trabajen con el color de su preferencia. Para esto, vamos a necesitar un lápiz, vamos a necesitar tijeras, aguja e hilo va a separar este, en esta ocasión utilizaré esta y cuando termine la pegaré con el A6000 vamos a utilizar también yo tengo aquí un fieltro de un fieltro grueso miren trabajen siempre si van a trabajar con colores claros es bueno trabajar con los materiales del mismo color siempre le he dicho trabajen con, el color, con los materiales del mismo color que del color de la silla o muy parecido para que su trabajo quede perfecto bueno para esto como les dije anteriormente utilizamos fieltro grueso, en esta ocasión nuestro, grueso, nuestro fieltro grueso mide una pulgada de ancho y tiene cuatro pulgadas de largo, bien utilizaremos hilo, en esta ocasión no voy a dar la medida del hilo porque vamos a utilizar bastante hilo miren, aquí ya yo hice un pequeño nudito cuando se acabe su hilo lo que tienen que hacer es tomar hilo nuevamente y empezar de nuevo bien, para esto vamos a empezar de esa forma miren, aquí tengo mi, mi, mi fieltro grueso ustedes no vamos a trabajar directamente en la esquina vamos a trabajar un poquito de pegado de la esquina prácticamente un milímetro entramos nuestra aguja de esta forma pasando nuestro hilo volvemos y enganchamos vamos a hacer esto ¿Okay? nuestro hilo sale de la parte de atrás y volvemos y nos vamos a enganchar aquí así pudieron observar entonces ahora aquí vamos a trabajar con las mozasillas y yo en esta ocasión voy a trabajar con 38 mozasillas de la número 11 para darle el largo al tacer. vamos a hacer esta parte que está aquí eso se llama el largo del tacer. si ustedes lo quieren hacer más grande ya todo depende de ustedes de cuánta mozasilla le quieran poner. En esta ocasión yo voy a utilizar solamente 38 mozasillas. Recuerden contar sus mozasillas. Hacer esto despacio para que no se pierdan. para que no quede una siempre tienen que contar asegurarse de que haya la misma cantidad de mozacilla en todo en todos en todo su fleco que le hagan por eso le dije al principio trabajen con paciencia y amor Aquí tengo mis mi primeras 38 mozasillas. Voy a contar para asegurarme que tenga 38 sillas Bien, listo. Entonces ahora vamos a ponerlo así para que ustedes lo puedan apreciar lo que voy a hacer. Voy a empujar una hacia atrás, dejando una. Y entrando por las 37 mozasillas, repasándola toda con cuidado que no se me quede una fuera, porque si no tendríamos que devolverlo. Empujamos hacia arriba y repasamos todas las sillas Ahora, preten atención a esto que vamos a hacer aquí. Miren, alamos así de esta forma ¿Ven? en vez de entrar así vamos a entrar del lado de atrás y muy pegadito a lo al ya al hilo que hemos puesto anteriormente vamos a dar así apretamos poquito no mucho porque tiene que quedar flojo con movimiento miren y ahora vamos a pasar al lado de esta forma, así. Y pasamos otra vez nuevamente. Ven, vamos a dejar un espacio entre mozasilla y fieltro. Ok, entonces esto lo vamos a repetir otra vez porque vamos a adelantar nuestro video porque esto se repite este es un paso repetido voy a tomar otra vez mi 38 mosasilla ya saben cuando terminen tomar en cuenta de contarlas y vamos a contarla ok entonces volvamos a repetir vamos a repetir lo mismo que hicimos recuerden no puede haber una mozasilla de más no puede haber una mozasilla de menos para para que no le quede eh, no le quede mal el trabajo y tengan que Repasar de salir y repasarlo de nuevo y empezar de nuevo. Bien, esto lo vamos a llevar hasta arriba y estos pasos se van a repetir. Bien, en vez de entrar así, entramos otra, así del lado de atrás. Okay, un pequeño espacio. esta forma así y va y volvemos a empezar y hacerlo todo miren empezamos otra vez el conteo y llegamos hasta aquí bueno chicas recuerden seguirnos regalarnos un like y activar la campanita de notificación bueno chicas yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos aquí en la última bien chicas miren miren todo lo que adelanté miren cómo va quedando miren cómo tiene que quedar tienen que quedar los los flecos en mozasilla ven como tiene que quedar y tiene que quedar su hilo pueden ver bueno aquí ya tengo ya mis últimas 38 mozasilla llevo hacia la parte de abajo una paso por todas Confirmo que estoy pasando por todas, sin dejar una. Así. Entro hacia la parte de atrás. Me dirijo hacia aquí. Halo mi flejo. Acomodo que no me quede. Miren. ¿Ven lo que le estoy diciendo del movimiento? Que queda con movimiento ¿ven? y ven lo que le estoy diciendo del, pe del pequeño espacio que tiene que dejar mírenlo aquí también donde está entonces ahora yo me voy a le voy a dar vuelta porque vamos a hacer un pequeño remate voy a rematar okay. y voy a salir no voy a cortar mi hilo lo voy a dejar ahí ahora de esta forma con nuestro lápiz para darle esa forma como de cono lo que vamos a hacer es miren vamos a dibujar así pequeños picos de esta forma y esos picos lo vamos a recortar bien Vamos a recortar esos picos, bien, yo espero que ustedes puedan hacerlo, bien, ok, ahora con nuestra tijera, así de esta forma, bien. Vamos a recortar esos picos. Recortemos despacio, que no lleguen a que no lleguen a cortar nuestro hilo que está debajo. forma de hacerlo tacer esta es mi forma que tengo de yo elaborar mi tacer bueno chicas, ahora para formar esto lo voy a empezar desde aquí yo voy a empezar desde de este lado y lo que voy a hacer lo voy a poner así para que se me haga más cómodo este fieltro no lo va, vamos a darle vuelta sin apretar sin maltratarlo porque necesitamos que él tenga su forma bien? y voy a hacer esto sin apretarlo, sin maltratarlo si ustedes ven que, está, que si está quedando muy grueso lo que tienen que hacer es apretar seguimos dando vuelta haciendo esto y llegamos aquí entonces con nuestro hilo que está aquí miren, tenemos que ponerlo que quede perfecto ¿Ven? con nuestro hilo que está aquí, vamos a dar puntadas, vamos a dar puntadas, miren, hacia esta parte de aquí abajo, así. sin llegar aquí arriba, por si acaso tienen que cortar cortar algunos piquitos no tengamos también que recortar nuestro hilo entonces voy a rematar ya aquí porque ahora vamos a trabajar con nuestro cable bien, listo miren, esta viene siendo nuestra primera parte del tacer Ahora vamos a trabajar con esta parte. También esta parte se repite. Todo lo que vamos a hacer aquí se va a repetir también. Es un paso repetido. Seguimos. Recuerden que estábamos aquí enganchadas aquí, ¿verdad? Yo tomé más hilo y seguí en el mismo y me enganché en el mismo sitio donde estaba mi aguja. Entonces, para esto vamos a necesitar 31 Treinta y dos mozasillas, bien, Ven aquí tenemos treinta y dos mozasillas, y vamos a hacer esto: ¿Bien? vamos a entrar a las mozasillas. y la vamos a repasar así de esta forma alar y repasarla solamente la vamos a repasar una sola vez porque nuestro trabajo que vamos a hacer ahora vamos a pasar el hilo varias veces por esa misma musasilla tenemos que pasar nuestro hilo y apretar miren ahí dónde está ahora yo voy a tomar una mozacilla bien y me paso por dos una mozacilla y pasamos por dos de esta forma vamos a hacerlo así para que ustedes puedan ver una mozacilla 11 y pasamos por dos. esto lo vamos a hacer en las 32 mozasillas que hemos puesto anteriormente y este paso lo vamos a repetir este paso de hacer este cap Miren. este es el paso que estamos haciendo ahora con esto aquí y este paso lo vamos a hacer 8 veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 miren aquí donde está lo pueden entender porque voy a adelantar el video porque si no el video se va a hacer muy extenso y aún no tenemos cámara bueno chicas, también a las chicas que se, ha, que se han hecho eco de que saben que no tenemos cámara para grabar video eh, gracias también por su colaboración y el apoyo que nos están brindando de verdad, muchas gracias. A las que quieren ser parte también de esa colaboración, me pueden escribir por Dien, por, eh, por el Instagram. Miren, entonces continuamos, miren. Tenemos ocho mozasillas hasta llegar hasta esta parte. Bien, y esta parte se repite. Lo voy a hacer de nuevo y vamos a adelantar. Bien. pasamos por dos una mozacilla y pasamos por dos bien así A completarla hasta llegar completar la vuelta completa y llegar hasta aquí y luego cuando pongamos las últimas vamos a pasar por todas las musasillas bien chicas miren estamos terminando ya poniendo las últimas dos que nos faltan recuerden lo que le dije hacerlo con paciencia y con amor esto estos pequeños detalles tenemos que ser muy pacientes para poder hacerlo bien, colocamos la última recuerden mirar ahora aquí, en este momento vamos a repasar todas las sillas que pusimos anteriormente de una por dos para hacer prácticamente comenzar a hacer nuestro cap recuerden de repasarla despacio para que no se le quede ninguna fuera estoy repasándola y esta, este paso se va a repetir ocho veces más antes de empezar a disminuir estamos repasando y buscándolas todas las mozasillas para que no se nos quede ninguna fuera Entonces, apretamos jalamos nuestro hilo así y este paso lo vamos a repetir otra vez ¿Bien? Miren, repetimos, ok, repetimos otra vez de una entrando por dos, así de esta forma, miren, yo empecé, empecé aquí abajo para terminar debajo, cuando terminemos esta de aquí. Entramos hacia la parte de arriba, entramos por una musasilla y seguimos aquí, ¿ok? Con esta, con esta que termine que vamos a terminar ahora, vamos a tener ya seis, vamos a tener tres líneas, perdón, dije 6 vamos, vamos a tener tres líneas delante de la 8 que tengamos que hacer. ¿Sí? y vamos a adelantar hasta terminar y vamos a empezar entonces aquí arriba vamos a empezar aquí arriba ok miren después que terminemos esta y repasemos eso y lo vamos a empezar aquí arriba para empezar a hacer estas que van aquí cuando tengamos ya las ocho sillas aquí arriba entonces aquí vamos a disminuir bien bien chicas aquí estoy terminado de, de realizar ya mi tercera vuelta entonces puse la última y ahora voy a hacerlo lo mismo Recuerden que estos pasos todos se repiten. Y voy a, a buscar toda mi moza silla y pasarla con el hilo. Esta es mi manera de yo hacer, de yo realizar y hacer los taceres Hay también otros tipos de cap. De cap. Eso, eso, esto que estamos haciendo ahora se llama cap eh, hay otro tipo de hacer hay otros tipos que se hacen directamente para ti, eh, directamente en el aire pero esta es la forma que yo creo que es mucho más fácil de realizarlo y de hacerlo de la forma más rápida creo que sí para mí me resulta esta forma ok, ya hice bien, miren, ya la parte de abajo está realizada, ¿ven? entonces ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a entrar hacia la parte de arriba, así, o sea caminando por las mozasillas y me voy a detener aquí, ahora ya que estoy aquí, este paso se va a repetir otra vez, Miren, tomamos una y entramos por dos. Miren. Entramos una y salimos en dos. Así, de esta forma. ¿Sí? Vamos a repetirlo nuevamente. Así. Y esto... Lo vamos a, re a repetir de esta, esta parte hasta que tengamos las 8 contando la de abajo. Miren, esto lo vamos a repetir 8 veces hasta aquí, desde esa línea hasta esta línea. Contamos 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8 8 veces bueno chicas recuerden seguirnos, suscribirse y activar la campanita de notificación regalarnos un like y compartir nuestros videos bueno yo voy a adelantar Miren. yo voy a adelantar como ustedes pueden ver yo voy a adelantar hasta y nos vemos aquí arriba cuando tengamos ya las ocho líneas de mozasillas que tengamos de hasta que tengamos la ocho líneas ok yo voy a adelantar nos vemos cuando estemos aquí para entonces comenzar a reducir nuestro taseo, ok para hacer entonces esta parte y colocar nuestro capo Bien, yo voy a seguir nos vemos en un rato porque el video se va a ser muy extenso, yo espero que ustedes lo puedan hacer, recuerden que siempre le he dicho, si no les sale la primera, los lo siguen practicando hasta que les salga, recuerden trabajar con amor, paciencia, si no te sale la primera, repite el video nuevamente, respira, toma café y vuelve a empezar. Bien nos vemos cuando ya tengamos ya la 8 línea por completo bien, listo, yo voy a seguir y nos vemos aquí arriba bien chicas, miren, ya que he terminado mi 8 líneas para, para hacer el cap miren aquí también lo que hice fue recortar un poquito un poquito las pullitas miren y darle un pequeño reguetoquito para que no queden todas pulluditas miren Ahí estoy aquí arriba ya hice las 8 la pueden ver miren ¿Ven? entonces ahora vamos a trabajar con estas líneas que son de disminución vamos a disminuir ahora para darle esa formita aquí arriba a lo que siendo nuestro taseo y vamos a tomar así mismo una mozacilla y vamos a pasar por tres miren ¿Ven? una mozacilla y pasamos por tres este paso también se va a repetir, miren. Salimos en dos, entramos así nuevamente y tomamos tres musasillas. Ven? Alamos nuestro hilo. Miren, aquí, entramos en esta y salimos en tres. ¿Ven? otra vez así vamos a ir acomodando porque estamos disminuyendo y esto lo vamos a hacer toda la línea por completo si queda un espacio lo que tienen que hacer es entrar una mozacilla. cuando estemos dándole la vuelta ¿okay? si ustedes ven que les sobró un espacio lo que tienen que hacer es simplemente rellenar con una mozasilla. y salimos en tres acomoden su mozacilla, jalen su hilo para que la mozacilla se acomode bien, entramos otra vez y salimos en tres. Bien, estamos terminando para colocar la última miren ven ese espacio todavía me cuesta queda es una y vamos a poner una entonces aquí vamos a hacer lo mismo este paso lo vamos a repetir dos veces más buscando las mozasillas que no nos quede un, ninguna suelta miren y alamos, ven como va cerrando va a cerrar, va a ir cerrando entramos otra vez le damos toquecito y alamos, miren ¿Ven? si le queda un espacio como este y ustedes y ustedes quieren rellenarlo lo único que tienen que hacer es tomar una mozasilla y ponerla. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Pero esto de verdad tiene que quedar así porque tiene que ir reduciendo. Bueno, entonces yo voy a seguir poniendo una mozasilla por tres. Y esto lo vamos a hacer una vez más o sea vamos a hacer este paso tres veces bueno chicas yo voy a adelantar el vídeo y nos vemos ya cuando estemos ya terminando por completo ¿okay? bien chicas miren aquí estoy terminando de dar la vuelta ya de la segunda línea de reducción ahora miren ahora si ustedes se pueden fijar aquí aquí hicimos una, dos y tres, hicimos solamente tres líneas, entonces como mi piquito está mucho más alto que, mi, que la última línea que voy a hacer entonces voy a tomar mi tijera y voy a cortar el piquito antes de comenzar a poner la mozacilla para, para que cuando yo lo termine no vaya también a cortar la mozacilla. entonces eso hay que hacerlo antes ¿Okay? entonces sigo apretando y voy a empezar a hacer ya mi última línea pasando una por tres mozasillas, verdad y sigo tomando y sigo los pasos estos pasos recuérdense que le dije que se se repiten todos se repiten y seguimos disminuyendo entrando por las sillas ahora aquí nos falta una que nos vamos a dirigir aquí donde está esta para colocar la última que no hace falta y vamos a cerrar dando nuestras mozasillas repasando nuestro hilo y haciendo poquita presión ven miren así y ahora miren Aquí vamos a hacer un pequeño remate, quiero que presten atención, que no se lo comenté ahorita anteriormente, cuando tengamos que rematar, vamos a rematar sobre el hilo, sobre el hilo y la musasilla. así, y lo hacen despacio y con cuidado para que no se le vaya a hacer un pequeño nudo, nunca rematen de esta forma, entrando hacia, hacia, la, hacia el fieltro por dentro de la musasilla, porque porque se le va a hacer eso se van a abrir y aparte de eso también se le puede se puede ver como si ustedes forzaron las musasillas y se le va a abrir como les estoy comentando anteriormente y se va a ver muy feo, entonces ya yo hice un pequeño fremático ahí y volví y entré a la musasilla ahora vamos a, vamos a incorporar o vamos a poner nuestro cap sobre nuestra pieza ya terminada ven, lo pueden ver, entonces, ya que, tiene, ya que está rematada y asegurada, vamos a tomar nuestro cap y vamos a entrar, miren, ustedes ven las mozas que, que tiene el cap y vamos a unirlas así de esta forma, no sé si ustedes lo pueden ver, pero vamos a hacer todo lo posible, para que ustedes lo puedan ver vamos a conectar miren las mozasillas de abajo con la de arriba uh -huh. de qué forma bueno la o sea, vamos a ir conectando por ejemplo en ejemplo entrándola en zigzag conectándola con la que están uh -huh. arriba y la que están debajo así de esta forma uh -huh. pueden ver entonces vamos a entrar aquí y después no importa que te quede una sí o otra no porque después esto tendrás que repasarlo y tendrás que entrar por las otras mozasillas que no repasaste cuando pusiste el cap porque aquí simplemente lo que tú estás es conectando las mozasillas Recuerda, trabaja despacio, jalando tu hilo para que el hilo no se te vea, no se vea lo que estás haciendo. Bien, seguimos conectando las mozasillas de esta forma. Yo espero que ustedes lo puedan ver. seguimos ahora vamos a ir trabajando con las que no pasamos el hilo así bien jalamos subimos a esta nuevamente ahora tomamos la que no la que no le pasamos el hilo anteriormente que es esta que está aquí ahora entramos en esta que está aquí miren lo que le estoy diciendo Vamos a seguir repasando y ya su cap está conectado y ya su hermoso tassel está hecho. Miren qué belleza, de verdad es una pieza muy bonita de hacer y una pieza muy bonita de realizar. Espero que a todas les gusten, espero que, que lo puedan hacer y que me envíen también sus creaciones, de verdad muchas gracias a todas por seguir el Rincón de Rosy, gracias a las nuevas suscriptoras y bienvenidas sean a mis chicas de la comunidad, un fuerte abrazo para todas, no se olviden de suscribirse, de seguirnos en las redes como el Rincón de Rosy y gracias también a todas esas chicas que se están haciendo miembro también de la comunidad, de verdad mil gracias, nos vemos pronto hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Ya saben, solamente tienen que pegarla con el e 6000 con el pegamento e 6000 con este pegamento. Pegar su pieza aquí atrás. Y disfrutar de este hermoso arete. Yo espero que a todas les haya gustado. De verdad que sí. Regálenos un like. Compartan y suscríbanse. Nos vemos pronto. Hasta otra entrega de Rincón de Rosy. Bye. Se le quiere a todas.